después seguimos, vamos a decir los convocados, son Diego Salerno, Lucas Crespo, Iván Doria, Lucas Paez, Franco Aguirre, Mauro, Rian, Facundo Gómez, Fabián Rueda, Julián Borrego, Iván Menoni, Johnny Ojeda, Agustín Pérez, Fernando Bacón, Brian Vela. Y, y claro, vos ves el partido, es temprano para cenar. Y decís, bueno, tengo una factura de la panadería, la única princesa entre Funes, 2-3-2, en la tablada abierto de lunes a lunes de 8 a 21 Saori Lencería, ropa interior para grandes y chicos, los mejores precios envíos a domicilio sin cargo seguimos en Instagram seguimos en Instagram y en Facebook en Saori Lencería, como te dije pinturerías Tokio, Casa Central en Bulón Sur Mer, 1425 de Tapiales carburación de encendido, GNC Luro, todo sobre GNC, instalación de equipos, reparaciones obleas, prueba hidráulica Acá tenemos a todo el mundo mirando hacia las cámaras. El saludo que corresponde. Bueno, me, me sacó cagando, porque razón, me, me dijo ah, me, la sí, línea. Sí. No, pero no, está bien, razón. está bien. Pero el juez tiene razón, la verdad que este, hay que parecer porque ellos, ellos vienen por acá, los jugadores corren a toda velocidad por este pasillo. Y, y, y en Vélez y también lo respetamos bueno, eso ayer, nos sí. bueno, ponemos sobre la línea exacta del, del público y además este, tenemos ángulo como para transmitir. Quizás uno por ahí no está acostumbrado que un juez nos venga a nosotros, pero hay que darle la absoluta razón al juez. Olvídate, olvídate. No, aparte, él pisa, como siempre digo, de la niña blanca para adentro, él está dentro de ese sí, conjunto sí. de personas que tanto no nos importan, que <risa> son los dos equipos y el juez. Veremos qué pasa, yo ya hablé de los convocados, también pasamos la publicidad. De, bien, muy bien. Todo en orden, todo. Todo bien. Y bueno, estamos esperando que... Lo único que estamos esperando es que arranque, dijo uno. Llegamos justo, ¿eh? Llegamos recién, recién. Llegamos para que digan, ¿llegó la hora? Bueno, arranca nomás. <risa> bueno y acá lo tenemos al Cultu de este lado, arranca el partido de Cultu, el 9 Brian Andela con la pelota Lucas Paez con el 2 Lucas con el allá que número tenemos, el 10 allá el 11 creo que es el 11 es Mauro Rain Mauro Rain y el 14 que es Julián Borrego tenemos a Diego a Diego Salerno tenemos en el arco con el 23, me parece acá está la gente del culto, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo y que siguen a la hora de unidad Sí, con el 23, Diego Salerno el que da el pitido, el que toca la pelota es Brian Vela el número 9 el 14 Julián Borrego Los jueces están viendo si está todo bien, si está todo en orden. Dale, juez, que se me enfría la comida, dijo uno. Dale, juez, que es temprano aquí. Venimos de Urlinga. Todo <risa> bien, seguimos cumpliendo con lo que les dijimos. Así que queríamos... Arrancó. Lo estás viendo. El culto que arranca con la iniciativa del vamos, ataque. El estado local. Bien, arranca con todo. El remate fue de Mauro. Primer lateral, lateral, número. Charla mucho el juez. Sí, La, la, la primera primer pelota ya estamos hablando. No. que vuelve hacia atrás, trata de limpiar la jugada, con el 14 va a volver hacia atrás, no tiene otra, sale la marca sale de Julián, retar, la marca de la, la marca de Brian. Ojo. No puede. Va a parar un poquito, va a salir por abajo, no puede parece no puede tocar la garra con la mano. ¿Y lo que vos dijiste? ¿De qué? Lo que vos dijiste el juez lo ha marcado. De vuelta, salga, salga. Bueno. Se Ya hace muy largo, muy largo. Muy largo, tiene ganas de charlar. Bien. Lo apreta, aprieta, la recupera, va al choque, la pelota se va afuera y es saque de arco para la visita. Salen 10 de atrás de vuelta, con el 10, la levanta. Sí, la marca de Brian, se viene. El... Abre el marcador Ulam en un minuto de partido. 1 a 0, gana la visita. Abrió el marcador Ulam con un pase y la levanta el goleador dominó la pelota muy bien con las dos piernas la detuvo el arquero se comió la madre. y él cierra con pierna derecha cruzado sobre el arco local esto es al minuto de juego le cobran falta julián en mitad de cancha tiro libre para la visita mucha gente que ya están ganados Sí, que va a ser, es así. Encendido futuro en Avenida Crobara 4159, la tablada, arranques, alternadores, ba alternadores, baterías, GNC. Y está para pintar, entonces llamás a pinturerías Tokio. La Casa Central es Avenida Bulón Surmar, 1425, acá, acá, acá, acá en Tapiales. Y tenés después carburación, encendido, GNC, Luro sobre GNS, e instalaciones de equipo, reparaciones, sobre la pro hidráulica en Avenida Carvara 602 de Villa Madero. Pero sí que tenés hambre y te agarró el hambre la única. ¿Querés princesa, comer, fa comer eh, eh, facturas? ¿Qué haces? Sí, facturas me voy a la única princesa acá en Dianpunes, acá en 232, en la tablada, así es cerca. Bueno, hoy está servicio de lunes a lunes, todos los días. Sí, está todos todo. los días, de 8 a, a 21. Eh, no. Y de largo. Y de largo, de 8 a 21. Cuando salgamos ya va a estar cerrado, qué lástima. porque sí, sí. si no, la próxima. Pasamos por ahí, antes. pasamos por pasamos ahí. Pasamos antes. Y Saori, lencería, ropa interior para grandes. Y chicos, los mejores precios, envíos a domicilio sin cargos, seguinos por Instagram y Facebook, en arroba Saori-lencería. Eh, cayó mal, el jugador del, de la visita. ¿Y quiénes han sido los convocados? los de vuelta, los convocados del local. Diego Sin, sin números, sin nada. Diego Salerno. Diego Salerno, Luca Crespo, Iván Doria, Lucas Páez, Franco Aguirre, Mauro Rain, Facundo Gómez, Fabián Rueda, Julián Borrego, Iván Menoni, Johnny Ojeda, Agustín Pérez, Fernando Bacón, Brian Vela. Esos son los chicos convocados de la pelota. Y va a tirar la visita. Ya consiguió abrir el marcador. Bien la marca, la ah, ahí se, se fue. le fue Bien la marca de Tapia. Gracias, tapeado. gracias a todos los que nos acompañan ¿Qué les gusta el futsal igual que a nosotros Lo estás viendo Por la hora de uno en Deportes A través del streaming de Facebook El arquero jugador se arrepintió Volvió para atrás La abre con el 10 que es el que manda desde atrás La pelota se cruza, se va afuera y el Sigue siendo raíz. pelota para un LAM. Hoy tenemos empanadas cuando volvemos. Hoy tenemos empanadas, le agradecemos a Mariana, qué rico las empanadas de Mariana. Y las miran esa casa. impresionante. Y mañana cerramos el diario. Mañana estamos, eh, pero mira, ¿Cómo estamos con eso? Cuente. Me faltan dos, dos boludeces, así. Ah, ¿sí cerrar? lo contás? Sí, dos boludeces me faltan. Pero Mauro, Mauro pequeña, con la ¿no? pelota. Una pequeña nota y un diseño, nada más. Todo este saque de arco para un largo. Y a prepararse la imprenta para recibir mañana, ¿eh? ¿Qué cosa? A, la, a prepararse la imprenta para recibir ah, mañana sí. los archivos, viejo. Y el martes con la lluvia lo buscamos, dijo bueno. sí, sí, sí. A, ver, a ver qué es lo que hace. Ahí, sí. Por hacia atrás. El 10 es el que distribuye el juego desde atrás, ¿eh? Sí, sí. Bien, bien la marca... ¿Qué la marca de Lucas? Está, está ordenada la, la, el equipo visitante. Tres minutos de partido. Salimos con Lucas, salimos con Mauro. Se juega a toda velocidad. Acá el 10, el distribuidor de pelotas. Cambió el 14 ahora. Tiene buen toque. Julián el, Julián el 14. Julián el 14. Un lamp, tiene buen toque, pero tiene distracciones también, ¿eh? que ya estuvimos, estuvimos viendo. Hay que jugar tan rápido. <risa> este año, ¿te acuerdas que antes los partidos? Vamos a hablar un cachito. ¿Te acordás que antes los partidos eran a las 10 de la noche? Sí. Está bueno que sea a las 8, 7, Vélez, por ejemplo. ¿No? Claro. Para terminar más, no. más rápido. Se viene la pelota para acá, ¿eh? Miguel bien, Lucas. Bien, Lucas. Se la saca justo. Porque el 7 es un jugador bien picante de, de Unam, Que justo está en este lugar para recibir lo que el 10 distribuye. Que, lo que Vamos a ver qué es lo que hace el local, el culto. Vamos, culto. Paciencia. Armarse. Mueve un lam. Aprieta tapiales. Y la presión de la visita. Se viene Unlam. Guarda con Unlam. Dale. La gala, la gala. ¡Oh! La pelota pega cerca del palo. Sí, era Mauro. Y Bien, un empate. ¿eh? Muy rápido porque... sí, que... Llega muy rápido Ay, al área rival. Sí, sí, sí. Pero Unlam, esto... Ahí está, vamos al culto. Eso, usa la cabeza. Brian Lucas. Entonces, 2. Le dice, usemos la cabeza. Iván. Complicado. El remate de un glam. Pelota para la visita. Estas cosas me va a parecer paradójico. Suceden por suerte. Porque ustedes verán que el ritmo de juego y el nivel técnico. Está mejorando muchísimo en todos los partidos que vemos. Poca falta. Sí, poca falta, más, juego, juego, más, más juego, juego, más juego. Más juego, muy rápido. Paran ahí. Chocaron. ¡Vale, Nacho! Partido trabado, partido parado. Como decíamos, partido que de los que a nosotros nos gustan, donde se va mostrando el aumento del nivel técnico del futsal en general de todos los partidos que vemos. Pocas claro. faltas, esto es una excepción. Una rapidez de juego, donde lo que importa es, digamos, cómo está armado en realidad el equipo. Y la, tanta, la confianza que se tiene. Claro. Y si están parados en los lugares que corresponden cuando empiezan a abrir la cancha. Es decir... La locura en el futsal no funciona. Lo que funciona es, es decir, el, vos volvés a armar la jugada, limpiar la jugada, volvés, los jugadores tienen que estar, la recepción tiene que ser exacta. Es decir, no podés eh, dar rebote sobre, una, sobre no. una jugada en defensa, por ejemplo. Cuando te vienen atacando una manada, da rebote. hay que armar las jugadas es el 10, desde acá atrás, de vuelta. bien la presión Iván quería recuperar a la pelota Tapiales que sale con Iván con Facundo ¿ves? Estar ahí. Se, viene Muy Facundo. se viene Facundo uh, bien de vuelta al 10 sale distribuyendo 14 va a volver con él ¿eh? ¿viste? Sí, el que distribuye es el 10 yo te dije que el que distribuye es el 10 que juegan bien pero que de repente tienen distracciones cuando los apretan es el único, pero después cuando toman velocidad y se, ellos se miran de frente y están bien ubicados, cambia y vamos a hablar sobre el culto el culto lo que tiene se tiene que tranquilizar porque le roba bien la pelota, llega con facilidad claro. hacia, el área, hacia el área de la matanza sin ningún tipo de problema. Después, en los últimos metros, pare, parecería que necesitaría que venga más gente para pelearla ahí. Todo esto es salida... Pero nos gusta, nos gusta el partido. Salida nos gusta, para el local. Nos gusta cómo juega el culto. Hay que sostener. El hecho de jugar con la cabeza tranquila. La recepciona bien. ¿Ve? Vuelve al 10. El que distribuye el juego. ¿Ve? Sí, qué buena pelota que puso. Bien Facundo. Bien Facundo cerrando. ¿eh? Bien. Pero sí, el que distribuye es el 10. El que distribuye es el 10. ¿Netamente el 10 Además, fíjate, tira. Una pelota para la izquierda, una para la derecha. Una bien. para la izquierda, una para la derecha. ¿Por qué él ve el juego de... ¿El ve el... Pega la pelota en Facundo y esto es Corner. Corner para la visita. Estamos de tapiales ya, de, como de nuestra casa. ¿Cuántas veces 80, 80, qué sé cambian pero estuvieron haciendo rotación de jugadores sí. ahí vuelve el 10 y bueno yo creo que el 7, es el, el 7 y el 10 son los jugadores a apretar que no pueden recibir la pelota tranquilo ves ahora está, ves ves que ellos dos se, ¿se entienden soy sí, en un lamp. pide falta no le dan no no sale, sale, sale también de con Iván la pelota Llega Salerno el arquero de, un, de de Tapiales La pelota para Facundo Vamos Facundo, vamos Facundo, vamos Pegue, pegue, pegue, bien Lo que digo yo es que se está armando bien El, el culto, se necesita un hombre más en el ataque, Un hombre más Y luego, él cuando vas ahí no puede salir tan libre El que distribuye Joder, Hay que apretar el día Hay que apretar el día él es el que arma el juego, tiene que salir a correrlo. Cuando la pelota va a hacia algo, tiene que salir a molestarlo. Porque juega muy bien. Y asegurar cada pelota ahí. Ahí estás avanzando, volvé para atrás. Si no podés volvé para atrás. A tener el ataque, espera el también Qué más? qué más está. A ver El y lateral parlando, parlando, le levanta, por ahí. le pega como viene Upa afuera. Cerca, ¿eh? No te la haga individual, toca, ahí va No, individual no sirve No, no, no, no. Tenés que armar jugada permanentemente Limpiar Con el número 20 Es el que tiene, la pelota Ojalá. falta mitad de cancha media media-media el 10 se está descansando a ver el, el, 11 hace el, juego, es, ¿eh? el 11 parece que es el, el que le toca el armado <risa> <risa> cambió, cambió, los, cambió el, el, el rombo como el. dice sí, sí. De hacia atrás, ahí tenés que salir. Falta mucho todavía, bien, recién bien, arranca bien, el partido. Todo, todo, todo, tranquilo, volvé con él. Ahí está. Alguien te tiene que acompañar acá, que se despeje. No, perdiste la pelota. Todo esto es salida de atrás para Tapiales. Lo hacemos con Fabián Ojeda. Fabián Roya, perdón Participa el, el arquero que se la abre en ese del, No es él, no, vuelve hacia atrás Está bien, parate no, Bien, bien, bien, bien lo mordió bien Número 10, Johnny Ojeda La marca de Franco La marca de Fabián Feda que quería, salida, salida de Tapiales Este cuadrilátero que puso Endam, tiene cosas que no puede No es este cuadrilátero que es mucho mejor y El otro rombo que es mucho mejor, pero... ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno Bueno, mitad de cancha ya se hizo Llegó la pelota para Iván, pelota para Ulam. Y prometemos lo que cumplimos. Queríamos ver más futsal. Y en definitiva, vos sos el que cambió de ver. Ahora estás viendo otros equipos ¿sí? lo claro. que nosotros queríamos. Ver más juego. Pide tiempo Ulam. Y bueno. Quienes nos acompañan, Encendido Futuro en Avenida Crovara 4159, La Tablada, Arranques, Alternadores, Baterías y GNC, Pinturas Tokio, Pinturerías Tokio, en donde, Bulot Surmer 1425, de Tapiales, Carburación, Encendido y GNC Luro, todo sobre GNC, Instalación de Equipos, Reparaciones, Obleas, Prueba Hidráulica en, en Avenida a 602, ...de Villa Madero, ¿tenés hambre? Mira la panadería, que todo el mundo nos dicen... ...que es una cosa de locos, es la única princesa... ...en Tianfunes 232 de La Tablada abierto... ...de lunes a lunes de 8 a 21 horas... Y saori Lencería, ropa interior para grandes y chicos... ...los mejores precios, envíos a domicilio sin cargos... ...seguinos en Instagram y en Facebook... ...en arroba saori lencería... ...es un gusto para nosotros estar acá y como les decíamos... Nos gusta el futsal y lo estás viendo por la hora de Urringham Deportes a través del streaming de Facebook. Estamos desde acá. ¿Cómo andas? ¿Todo oh, hola, bien? ¿cómo andas? Estamos acá desde el, desde el culto. ¿Cómo es que se llama la calle? Cura güey. Curapalí, güey. La calle sí. Cura güey. ojo ah, me lo dale falta empuja no bueno, me pareció falta a mitad de cancha a mí me pareció que sí. era falta estaba con la pelota y la empujan mira mira, ¿Mira? ¿Mira? Por eso el culto se arma el remate el culto se arma buena jugada el culto se arma el culto el construye de esa forma y la construcción es la que te va a llevar a la alegría vamos a ver qué es lo que pasa ¿Sabe de... vamos a ver qué sucede acá no, no está fecha número 5 de la división C Vale. bien, bien, bien, muy bien eh. muy bien la cruzó Salerno, lo que iba a ser el segundo de un Lam, por suerte por suerte apareció Diego Salerno Recibió un golpe en el abdomen. Esperemos que no sea nada. 9 eh, minutos para terminar el primer tiempo. Si vos recién arrancaste, te decimos que faltando 9 minutos 30, está ganando un Lam 1 a 0. Que en cuanto a faltas, ¿dónde está el local? El local tiene 2 y la visita tiene 1. Sigue el juego en posición del local. Va llegando, Tapiales. Ah, la pelota iba para Brian que no llegó. Buena, vuelve, buena, buena. Vuelve el 10, el armador. El, el muchacho que está acá de lado, que nosotros consideramos el armador del juego. Lateral vuelta para el local. Llegada la salida sí. con el pie con el pie Diego Salerno de vuelta Corner para Blam la pelota a el 10 que distribuye el 14 con el que arrancó el partido con él la pelota pasa por delante del arco local El lateral de salta bien, bien. Ay, ah, qué bien. Ah. Ah. Justito, por poquito bien pensada sí porque toda la marca estaba de este lado y quiso cambiar que dice el arquero no es Diego dice entonces me cambiaron el número ¿Será, ah, entonces era Luca Crespo es uno u otro culto empató el culto como le dijimos si querés si querés tener una alegría la tenés que construir facundo gómez el autor del gol y tanto que fue tanto que fue al final lo llegó empató faltando 8 16 Lu perdón Lucas crespo el arquero vamos arriba a ver si se levanta el ánimo mira mira mira mira mira mira mira ¡Ah! y salió el culto merecido merecido totalmente el empate de él. se levantó el culto se levantó los jugadores. equivoqué tranquilo bien por lo menos están tirando tiros de media distancia están se está jugando en la cancha en el territorio en el territorio de unam el 10 con el 7 y el 14 así arrancaron ellos el 7 muy adquirido. bien en un solo tiempo el arquero A ver. Falta. De libre. Gracias, Facu Ezequiel. Nosotros llegamos con, un, con una lista de convocados y luego vamos al banco de suplentes. Si ellos nos marcan los números de quiénes son. Pero sí, te agradecemos el mucho, Facu. A ver qué pasa. Lo dio vuelta. Lo empató y la cosa está. Tiene más pinta de ser la realidad de lo que tendría que ser de hace rato ya el empate. ¿No? Otra vez. Pelota para el culto. A ver, a ver, a ver, a ver ahí. Uh, Estuvo ahí, eh. El 10 se agarra, el 10 se conecta el 10 el, 7. el 10, el 10, Ese, el marca 10, 10 Marca el 10, marca el 10 El 10 marcada, el 10 al 7 y al 14 Esto es lo que tiene que hacer Opa Bien Lucas salva a Tapiales Y el que pide tiempo es un LAM Faltando ahora 7 esperamos un poquito, y bueno, les agradecemos a todos por la compañía, están disfrutando de una noche de futsal, un fin de semana de futsal, sábado y domingo, han tenido a través de nuestra pantalla, que nosotros lo hacemos porque queríamos ver, como siempre decimos, otros equipos, otras formas de jugar, y para nosotros es un gusto, pues nos divertimos mucho, miren, en faltas están empatados, están empatados en todo, los dos tienen dos faltas, sí. Y van uno a uno. La baja cantidad de faltas está hablando del ritmo de juego también. Un ritmo muy, muy intenso. Eh, el rombo que estaba proponiendo unlam con el número 10 distribuyendo el 7 y el 14 a derecha e izquierda, es lo que el local tiene que salir a marcar y no puede dejar que arranque con la pelota tranquila. Porque se entiende muy bien, luego el 9 lo asiste el 7 acá de un unlam Y este... Así todo, así todo, eh, el local, el, el culto logró el empate que estaba mereciendo de hacía rato. Claro. Que estaba mereciendo de hacía rato. Y luego los está apretando. Pero, pero hay que tener cuidado porque esos tres jugadores que se siguen presentando en cancha, el 10, el 14, es con quien se tiene confianza y arrancan. Levantó Tapiales con el empate. Sí. Vamos a ver qué pasa en estos últimos 7 minutos del primer tiempo. Upa. el gol de Tapia Al 8, vuelve con el 10, va al 14. ¿Viste? Así de memoria. Sí, sí. A ver. Vale, pegale como viene. Al medio, al medio, al medio. Sí, está ahí cerca. Bien. Bien por Iván. Este es bueno el 7, Juan. Muy bien. Te este es buen dominio de pelota. Este el 14 con el 10. Otro lado y se de lugar. Este es el que distribuye. Vuelve a su lugar el 14. Bien. Pelota para el local. Salimos con Lucas Crespo. 14 y al 9. ¿Eh? ¿Ves? Es un gesto que en realidad el jugador juega, juega para el juez. Claro. Le levanta los brazos como si fuera una injusticia y le. Buscaba una mano. Claro. Está ah, bien, Espillo, espillo. Claro, espillo, está jugando para el juez. Muy buena, muy buena, muy buena jugada. Lo ¿eh? no buscaban a Mauro, no llegó. Sale un LAM desde abajo. Él sale. Bueno, sale tenden, tendencia a salir hacia la derecha. Sí. Ahora este vuelve para acá, mira. Ah, no, mira, la puso allá. Bien, está ah, bien, ahí está bien, la cosa es que la alejas, la alejas la pelota, a ver qué hace, va con el 10, el 10 juega con el arquero, viste, de vuelta, para acá con el 8, de vuelta a la derecha. Opa, nos salvamos. 2 a 1 Después veremos en la, en la transmisión que fue Para mí fue de palo a palo y no entró la pelota de ninguna manera Pero bueno Esa es la impresión que tengo ahora Después más tranquilo lo miraré El bar, el bar en el futsal también Faltan 4.42 para terminar. Cuatro faltas tiene el local ahora. Miró la visita el 10 de vuelta, ¿viste? Está ah. bien, hay que apretar, hay que apretar. Está bien. Está bien. No la hace más esa. Vuelve para acá. ¡Vale! No, no, no, no. es lateral para el local, ¿eh? Le Pero pega el 8, sí, la pelota Pero bueno ¡Bien! ¡Bien! ¿Viste? Bien, ¿Viste? Bien. ¿Viste? ¿Eh? No importa, la cuestión es que el, que el 10 no pueda jugar sí. ¿Al, 10? ¿Al 10 vos a jugar? Todo, todo un lampo. En, en este las punto. divididas, ¿no? En las divididas. Pero tampoco la supo resolver cuando lo vas a apretar, ¿eh? No la nada, nada. De ninguna manera. Falta. No. el pie adelante el jugador se cae está está, jugando, está arrancando el juego corner el remate de Brian Vela lo buscan a Facu no puede hay que cortar hay que cortar hay que cortar bien, bien. el que cortaba era Franco Aguirre Sale, tapiale con Facu Gómez que metió el, el gol del empate. Sobre todo pelota. Salida para un Lam. Siempre sale con el número 10. Y siempre sale sobre su derecha. Cuba. Alguien que le avisa al técnico, loco. ¿no? Este siempre sale hacia la derecha, no sale hacia la izquierda. Bueno, ahí se ve concentraron. Listo, se bajó el agua, para atrás. Salió apretalo, apretalo. Faltan dice, tres minutos. Dice, dice. Faltan tres minutos para terminar el primer tiempo. Bien. Esa es la suya. Dale. Ahí hey, Facu. Bien, cobra una, al fin, cobra una. Y Bien, el amarillo, mira qué pasó. Se volvió de para la este la lado? lado. Claro. Bueno, esperemos a ver qué pasa. La falta se le hicieron a Facu. Ahí lo que me sorprende es que el, el técnico de Unlam no vino de traje. Viste que él siempre le gusta andar con esos trajes de colores. Se ve que le han dicho no, ponete el, el equipo que se pone todo el mundo. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién a ver. lo vestirá? Después le voy a preguntar. Pues está, está buena la pincha para la tele a Bárbara. ¡Uh! Oh, qué buena jugada, muy buena jugada. La sacó Unlam en la línea. Bien, bien, bien, lo que bien. Siga, siga, aprete, aprete, aprete, no importa. Y quédese ahí, quédate ahí en el fondo. Acá tiene que apretar mitad de cancha. Eso. Bien. Pero cobra. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Ah, marca bien, chabón. Bien, con el pecho, con el pecho la baja el arquero del local. Qué lindo partido. Lucas Crespo. Lucas Crespo la va con el pecho. Qué lindo partido. Y de vuelta, dos minutos, dos minutos para lo... terminar el primer tiempo. A ver qué pasa, pelota, para acá. Che, muchas pelotas para la hora de Burrengan, ¿eh? ¿No ¿Nos podemos llevar una? <risa> Se puede decir que nos dan mucha pelota. A ver, a esto? A ver, bien, bien, bien la presión de Brian. Y de Julián. Julián con el número 14, Brian con el 9, Pa. Facu con el 8. ¿Viste? Así no mate, lo marqué antes, ¿eh? como 20 segundos antes. Eso sí venía, nos mataba. Acá, acá al lado. Claro. Tocó en el talón del, del jugador de unlan por eso. Vamos, a ver. ¡Gol! ¡Gol! Agustín Pérez, el autor del gol. Repató, se lo merecía. Lo construyó y lo consiguió. Porque es así, estas cosas no son casualidad. Agustín Pérez. Agustín Pérez. Agustín Pérez lo puso 2 a 2. Un minuto pide Ulami, claro. A ver o no? no? No, no, no. Sale, sale. Entonces el minuto lo pide el juez. <risa> sale el 10 con el 14, siempre hacia la derecha. Bien, bien. Tiene... Un minuto 30. Él juega con el 11. Muy bien el empezado. Un minuto treinta para terminar el primer tiempo. ¿Y qué pasó? Caímos tirado en el piso, esperemos que no sea nada. El que metió el gol recién Agustín Pérez. ¿Qué le pasó? No lo no sé. ¿Qué pasó? Lindo partido. nos emociona, no se engancha. Federico me hace con la mano, bajaba, bajó un poco, bajar. Y José es lindo visitarle los goles. Nos invitan los amigos de Tapiares, del culto, ¿todo bien? ¿Cuántas veces ya vinimos a esta casa? Una, una, una. ¿Cómo que una vez vinimos a esta casa? Mm. Bueno, a ver, en un minuto 30 a ver qué puede pasar. Puede pasar cualquier cosa porque Mulan juega muy bien también. Lucas que. ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! salida, apretalo, apretalo, encimate, bien, viste? Pelota, pelota para un lado. A la derecha, a la derecha, apuestas a la derecha. Buena jugada, buena jugada el número sí, 10 de un lado. arrancó. Buscó un buscapié ahí, eh. 57 segundos para terminar el primer tiempo. Se cansó. Eh, no es una máquina. Es, tiene, ha, es que ha metido un ritmo de juego muy, muy, muy grande. Ha sido el único jugador que lo cambiaron una sola vez. Y volvió a entrar y ya no se ha ido. En un Falta más 4 a 3 en falta o 4 iguales 4 a 3 en falta cuatro, por ahora 4 iguales bueno de vuelta 4 para cada uno dos goles cada uno todo es un empate vamos a ver qué es lo que tiene preparado el culto hay que ver cómo se hay que ver al revés hay que ver quiénes defienden de ellos y claro. se pone al lado del palo Dice que más experiencia tiene. Hablan entre ellos, a ver qué va a pasar. Pumba. Uh. Sigue el culto, no poder de la pelota. corner va con el 5 va para acá bien Ahí lo frena. bien bien se va vale. no te va no no no no con mucha gente falta ¡Eh! quinta quinta quinta falta quinta falta para la visita No tiene que hacer más faltas. 32 segundos falta para que termine este primer tiempo. Oh. Bien, bien, bien, bien. El arquero de un LAM pidiendo calma. Ah, pues faltan 28 segundos. Una falta más de un lam. El 3 con el 10. El 10 con el 11. Ah, el 10 es en lo individual. Mirá. Está caliente. Va a buscar la falta, Tapiales. ¿eh? Segundos. Lateral para el culto. Siete segundos. Cinco faltas para la visita, 4 para el local. Se está jugando en el campo de Ulam. El culto lo que demuestra es que puede construir y puede conseguir. 5, 6 segundos, 5, 6, 6, 6, 6. 5, no, 6, 5. Eh, ¿Qué nada no, más, no más? ¿Qué nada no más? ¿Qué nada más? <risas> De vuelta, 10, 11, el 3. ¿Quién está? Vamos <coughs> Va a patear, mira, eh, qué bon paso ah, que ah, tiene ah, el 10, eh. Tiene un bombazo. Ah, y van a ir a buscar todo allá, olvidate. en dos segundos. Terminó el primer tiempo, 2 a 2, 5 minutitos, 6, volvemos.